muy buenas pues cuál es el reto de esta semana el reto de esta semana es que eh, un minuto cada hora cambiemos la posición sobre todo si estamos sentados o si estamos de pie hacer unos estiramientos porque esos estiramientos van a hacer que nuestro cuerpo vuelva a, a sentirse más más ágil más flexible y el buffer de, de estrés que tenemos al, al estar en una misma posición lo vamos a liberar, igual que cuando hacemos ejercicio y luego hacemos esa vuelta a la calma. Pues si pasamos un montón de horas sentados y vamos metiendo cada hora un minuto de estiramientos, esto va a hacer que ese, ese tiempo que estamos en una misma posición no nos afecte tanto, porque a nuestro cuerpo no le gusta estar mucho en una posición. No hay una posición perfecta de estar sentado, no. Porque realmente cuando estás sentado siempre en una misma posición, por muy perfecta que sea, al final estás machacando ciertas estructuras y tu cuerpo quiere estar en movimiento todo el rato. ¿Qué podemos hacer para estirar? Pues os voy a enseñar un par de estiramientos. Facilitos, que lo podemos hacer igual que estoy yo ahora, en vaqueros. No necesitáis nada más. Pues simplemente levantarnos y estirar un poco la parte de delante. Toda esta parte que tenemos así de estar sentados encogida, pues lo que vamos a hacer es, igual que cuando andamos, echamos un paso adelante y bajamos un poquito el tronco recto y vamos a contraer aquí bien el glúteo, que lo tenemos dormido. Bajamos un poquito y ya está, cambiamos de pierna, ¿vale? Aquí contraemos, notamos cómo se estira toda esta parte de delante, ¿vale? Esto lo podemos hacer en la oficina, no hace falta que estemos en ningún sitio, y ya está, ¿qué más? Pues podemos hacer este de las manos, que las manos al estar delante de un ordenador siempre se nos quedan las muñecas, ¿vale? Podéis trabajar un poco aquí para que trabajen los antebrazos, las muñecas, ¿vale? Los dedos y este que me gusta mucho que es simplemente tener la mano hacia atrás. Y así lo que hacemos es echar el hombro hacia atrás, trabajar... Tener la espalda recta, vale, y cambiamos de mano. Este lo podéis hacer sentados en una silla, en coche, andando por la calle. Es tan fácil como esto. No tiene más mayor misterio, ¿veis? Pongo la mano, no hace falta que llegue al máximo y abro un poco y separo, ¿vale? Pues ya está, y como no, si hacéis algo de abriros, perfecto, un minuto o 30 segundos, cada poco tiempo podéis intercalar uno u otro y ver qué es lo que más os interesa. Si tenéis el cuello tenso, pues igual esto lo podéis hacer en cualquier momento. Os animo a practicarlo y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, seguirme en las redes, darle a la campanita para ver otros vídeos y, y ya está. Agur, yogur, a estirar.